Muy bien, ¿qué tal? Ahora sí estamos en vivo. Muchísimas gracias por tenerte aquí presente. Eh, igual, déjame robarte unos minutitos de tu tiempo, de tu valioso tiempo, para enseñarte algo que me gusta muchísimo en ilustrador, me gusta enseñar también, que son trazos y motivos más allá de lo convencional. Eso es lo que vamos a hacer aquí en estos, en estos pocos minutitos, ¿ok? Entonces, aquí, sin perder el tiempo, manos a la obra. Ya tengo adelantado el tipo de letra, ya tengo dibujado tres círculos de cualquier tamaño y tengo dibujada ya una línea de cualquier color. Entonces, estos tres círculos que están aquí los voy a incorporar dentro del panel de muestras. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer? Simplemente voy a dar clic y arrastrar y los voy a colocar ahí dentro en el panel de muestras. Si te fijas muy bien, ya los he colocado, ya están ahí presentes. Primer paso. Segundo paso, lo que vamos a hacer es seleccionar esta línea y en la parte superior ya tienes algunos efectos ya previamente establecidos pues mira vamos a elegir este trazo que está aquí pero le vamos a agrandar el trazo vamos a ponerle unos 10 puntos más o menos para que veas no el trazo que está aquí ya lo he colocado acá ahora lo voy a colocar dentro de este texto en ilustrador me voy a valer de una apariencia voy a extraerlo desde su menú contextual las apariencias se pueden colocar en tres, en tres aspectos o en tres partes en un trazo, en un relleno y en un efecto la primera apariencia que vamos a crear es un relleno y le vamos a poner realmente cualquier color y en el trazo igual cualquier color ¿no? hasta aquí nada del otro mundo voy a regresar otra vez al relleno pero voy a cargar el eh, motivo que acabé de crear los motivos se pueden editar y esto es súper chévere porque desde la versión CS6 al dar doble clic sobre el panel de muestras yo lo voy a poder editar sin ningún problema. Entonces donde dice aquí tipo de, de ladrillo voy a elegir el segundo para que se puedan mover como lo estás viendo. En la parte superior voy a dar clic donde dice hecho y ahora ya he cambiado la estructura del de el motivo, ¿no? Muy bien, entonces ahora me voy aquí al trazo y en el trazo que está puesto aquí pues simplemente lo que voy a hacer es seleccionar el texto, seleccionar el trazo en la apariencia y cambiarlo acá arriba en la parte superior, que puede ser realmente a cualquiera de los que están ahí, voy a agrandarle el grosso del trazo, le voy a poner unos 10 puntos más o menos, ya lo tenemos por ahí y para rematarlo, sí, como color, le voy a colocar este degradado que me gusta muchísimo. Este degradado está a partir de la versión 2018. O puedes personalizar el degradado que tú quieras. ¿Viste? No fue nada complicado. ¿Qué debemos hacer al respecto? Y un resumen y con esto te agradezco muchísimo tu tiempo. Ya tengo tres objetos dibujados. Sé qué tipo de trazo le voy a colocar. Elijo un tipo de letra. Me valgo de la apariencia para colocar un relleno, un trazado y un degradado. Y básicamente eso es todo, unos cinco pasos, realmente puedes hacer grandes cosas. ¿Te gustó? Espero que sí, realmente no te olvides por favor de encontrarme en todas las redes sociales como Henry Pineda Suárez para que actives la campanita y recibas todas las novedades. Voy a, salir, voy a seguir saliendo en vivo algunas semanas más y también quiero de paso invitarte para los talleres que voy a realizar en la ciudad de Quito el 1 y el 8 de junio. Voy a dar un taller de tipo geografía creativa, realmente está brutal lo que les voy a enseñar. Así que nos estamos viendo muy pronto, muchísimas gracias y un excelente día.